Los Mayos de Pontevedra son, en realidad, la versión local de las llamadas fiestas de primavera. Eh, estas fiestas que se celebran para eh, decirle adiós al invierno y para eh, saludar la, la, la, el resurgir de la naturaleza. ¿no? El mayo de Pontevedra es un mayo figurado. Es una estructura de cañas eh, de forma cónica sobre un armazón de madera ...en el que se le pone una capa vegetal de hinojo... ...y con flores silvestres y flores cultivadas encima ¿no? ...y con cáscaras de huevo como un único elemento no vegetal... Eh, ...simbolizando la, la fecundidad. Es un ciclo de fiestas que Caro Baroja los establece desde... ...desde abril a mayo y que otros autores lo prolongan hasta San Juan... ...hasta el solsticio de verano. Eh, la evolución del, del mayo pues está bastante clara, eh, primeramente fue un, eh, fue un árbol derramado con el penacho cenital en el monte, después se trasladó a la, a la aldea o al pueblo, después eh, se convirtió en un mayo eh, humano con un chico con adornos vegetales que cantaba coplas coreadas de un coro, y después se convirtió en un mayo figurado, que es un mayo con una estructura rígida, piramidal o cónica, y finalmente el mayo artístico, que, que, es, que es una estructura rígida, pero de formas variadas. Este mayo eh, se llevaba por la ciudad, eh, un, un chico se pone dentro, canta el mayo, y los coro, los chicos o las chicas del coro pues lo... lo eh, repiten la copla pues, eh, con, con percusión de, de, de palos llamados escadullos eh, Las coplas son de letras eh, saludando la naturaleza y también de crítica social y las autoridades. Uh... Eh, el origen es controvertido porque algunos autores los, eh, los creen de procedencia celta y otros, en cambio, pues, eh, establecen sus raíces en la cultura griega o, o romana. ¿no? Posiblemente todos tengan razón porque todas las sociedades agrarias pues establecían eh, celebraciones para eh, celebrar precisamente el resurgir de la vida vegetal porque significaba de eh, llegada de los frutos y de la abundancia.